otro libro más de nuestro amigo y filósofo, el doctor Nelson Guzmán Robledo. En esta ocasión hablamos de Nietzsche, tres ensayos, eh, de Sergio Espinoza Proa, de Nelson Guzmán Robledo y de Leobardo Villegas. Eh, Nelson, un gusto que estés de nuevo con nosotros y pues bueno, muy, muy prolífico, muy productivo. ¿Podrías hablarnos un poco de tu libro? Sí, claro, muchas gracias. Bueno, también hay que mencionar que han sido... Eh, aunque son de recientes años pero han sido paulatinas las publicaciones que he tenido el agrado de presentar aquí en, en esta cápsula eh, te agradezco mucho la invitación nuevamente como siempre Carlos y bueno, este libro es el segundo libro de, del cuerpo académico eh, 232, filosofía y antropología que formo, eh, del que formo parte junto con mis colegas Sergio Espinoza Proa y Leobardo Villegas Mariscal eh, este libro eh, que además eh, tuvo, lo, lo hemos impartido en algunos cursos de la escuela de verano de invierno eh, en alguna ocasión, ahora mismo no recuerdo en cuál pero eh, este libro pues tiene como tema central a uno de los filósofos que creo que, tienen, eh, que compartimos eh, en nuestras lecturas con mucho gusto, aunque con diferentes perspectivas. Sí. Eh, eh, en este caso, bueno, son tres ensayos que voy a decir sus, sus títulos, en el caso del ensayo de, de Leobardo Villegas es Friedrich Nietzsche, en la historia de la metafísica, Sergio Espinoza Proa, Visitas a lo Trágico, y el, el mío es sobre la renuncia y el entusiasmo, el principio de individuación en Schopenhauer y Nietzsche. Eh, en el primer caso, eh, Leobardo hace una valoración de la importancia o de la relevancia, o el papel que tiene Nietzsche en la historia de la metafísica, como un filósofo que puso en entredicho muchas de las eh, eh, a, eh, formas de pensamiento tradicionales que desde la filosofía griega, eh, se han asentado en el pensamiento digamos oficial, uh -huh. eh, para el caso de Sergio Espinosa Proa, él eh, trató el tema de la sabiduría trágica, que también es una perspectiva más o menos semejante, en la que se opone la sabiduría, o el pensamiento más bien lógico, eh, metafísico, centrado en el sujeto a una filosofía trágica, que es ante todo una filosofía, un pensamiento de apertura ante la vida, incluyendo eh, no solamente los aspectos eh, eh, terribles, sino también los aspectos agradables. Y finalmente mi libro, que es una comparación, mi ensayo, que es una comparación o una eh, más o menos pormenorizada de la relación entre Nietzsche y Schopenhauer a partir de un concepto que es el principio de individuación. Excelente, pues muy interesante. Ahí lo tienen amigos, este, tenemos esta obra a su disposición, pónganse en contacto con nosotros en Programa Editorial Was y les diremos la dinámica. Eh, Nelson, pues enhorabuena y muchas gracias por a, a, estar aquí con nuestro público de Multiverso Was. Al contrario, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Saludos. Saludos.